Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli, son recetas Parody. Y bueno, acá estamos con un nuevo video de Counter Strike Global Offensive en una partida de Deathmatch en Doors 2. Vamos a ver cómo, cómo quedó este momento plasmado. Eh, pero bueno, no digo mucho, eh, vamos a ver cómo, cómo me fue en esta partida. Antes de empezar con el vídeo les quiero decir que ya tenemos activada la membresía del canal o el botón de unirse, bueno, como le quieran decir. La acabo de activar recién hace un par de horitas, así que nada, si van a la página del, del canal, a la página principal o, o al lado del botón de suscribirse que tienen el botón de unirse, van a poder ver todos los beneficios que les puede, que pueden adquirir con esta membresía mensual que, que activé por fin en el canal, después de ya bastante tiempo de espera pero bueno, entre los beneficios está lo típico, lo que son las, no voy a dar muchos detalles, si quieren entren a al, al lo que es la página de la membresía del canal y, y vayan a verlo un poco más por ustedes mismos. Pero nada, entre eso está eh, insignias por cada, por cada nivel de la membresía, dependiendo cuánto tiempo lleve siendo miembro, obviamente lo típico. Quizás ahí eh, pueden haber emojis personalizados también, entre otras cosas. Publicaciones privadas en la, en la pestaña Comunidad, transmisiones en vivo, streams privados para los miembros, muchas otras cosas que hay que ustedes pueden ir viendo más detalladamente. Y nada, los dejo con el video, no voy a dar muchos detalles de eso, quizás en futuros videos hable un poco más de cómo hacer cada cosa. Pero nada, eh, bueno, los dejo con el video, espero que les guste, vamos a ver cómo fue en esta partida. Bueno, gente, vamos a empezar. Estamos acá en el, en el dead match, así que... Vamos a ver cómo podemos llegar a quedar. Recién empieza, así que... Podemos aprovechar para ir sacando un poquito de ventaja de puntitos. De puntos. Vamos. Así que no sé si... Yo miré, miren que cada vez que... No sin que me la roban. Esperen. Yo cada vez decía que iba a escuchar sonido de spawn y eso. Me iba a acercar a, a donde lo escuché porque... Así... Veo si llega a ver a alguna persona. O algo por el estilo. Bueno, está bastante tranqui esto, eh. No... Tardó un poco en entrar la gente porque... Será que recién empieza, no sé. Ya 10 minutos y ya voy primero hasta ahora. Me puede llegar a pasar alguien del, del, otro, del otro equipo, no lo sé, pero... Okay. Bueno Creo que no puse el drop si me parece No sé si habré puesto la tecla del drop por si me llega a tocar un arma especial Por así decirlo así Por si llega a haber un arma especial de Bueno adicional me confundí Así yo la Ahí está Así yo la elegía bueno, me han guiado por momentos, así que perdón si hablo medio. Si hablo medio mal es porque estoy tratando de, de concentrarme. Y también si me llega a dar lag por momentos. También. Upa. Vamos, vamos, vamos. Activemos. No. Activemos que. La habíamos empezado bien, así que. No tiene que ser tanto lío darse la vuelta al primero que está. Bueno, lo puedo haber matado con un cuchillo porque... El cuchillo te da 20 puntos, así que... Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Ya van... Dos veces que toca la, la... teco como arma adicional. ¡Vamos! Bastante, bastante tranqui esta partida. Guarda, ¿eh? Vamos a ver si después... Bueno, bueno, bueno. No, no tengo que subestimar tanto porque si no después se me viene el quilombo. Se me viene el quilombo encima. Ahí está. Una pura teco, literal. Una pura teco. Sé que el título lo voy a poner al, al video después, pero... Llega a ser a pura teco me acabo de risa. No, encima que se me traba la mira. Se me traba la mira, se me, se me traba la mira y, y. O sea, lo toco una vez y me pone la mira doble y no. Y no puedo potear así y me terminan matando, literal. Pasamos de las, de las tecos a las AUPIs y pistolas. Y tengo que superar a ese. al chabón que tengo en primer puesto que me lo sacó. No, no, no, no, no. Había abierto el chat sin querer, no pasa nada Vamos, vamos, vamos, sumando Tengo arma adicional y arma especial y... Y cuchillo, vamos Vamos, vamos, que voy... Ahí está Ya tengo literal la, la jeringa para... Pero no sé qué le pasa no sé qué le pasa a la tecla que no me deja... A la tecla X que no me deja usarla. Bueno, bueno, pero no hay problema. Ya me mataron así que ya la perdí. Bueno, pero lo importante no es eso. Lo importante es ver si llego... Al primer puesto después de que termine esto. Que ya quedan 5 minutos. 5 malditos minutos. 5 pedorros minutos. Asquerosos. Que yo tengo que estar aguantando acá como un loco. Las gallinas te, otra vez teco. Las gallinas, bueno, te dan un puntito por cada, por cada gallina que, que fallece. Así que como último recurso, como último recurso podría usar eso. Qué bajón que no con arma adicional y cuchillo no te den más de un punto, lamentablemente. ¿eh? Estaría bueno eso. Eh. Pero son detalles nomás. No, no, no, no. Es que ni, ni, a ver, estoy chung... Lo hubiera agarrado con... A último segundo la teco. Ahora con esto no sé si pueda... ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué pueda llegar a hacer con, con la scout. Pero dale, vamos. No, no. Ese me lagué la con... A ver, si se me laguea mucho no puedo hacer porque justo cuando. Justo cuando se me viene. El, y agarro el no pasa nada. Justo cuando se me viene el tipo. Me da el corte ahí el de, de conexión. Y. Y no puedo hacer nada. Por eso a veces me tardo. Ahí va. A veces me tardo en subir video por. Por justamente temas como este. No, pensaba que estaba. No le di tanta importancia pensando que estaba AFK. Vamos, dale que remontamos. Estoy a dos puntos literal del. Justo maté al que me, al que me ganaba. No y me mató. Estamos duelo a muerte con... por puntos ¿eh? literal Ahora con esto lo, lo paso. Con esto el cuchillazo ese lo paso. No, lo maté. Mamá. Pensaba que se me había escapado. Vamos, vamos, que no se muere nada. Dale. Ah, vamos. Maté el al... A mi oponente principal. Vamos que acá... Acá la nova conviene bastante en esta parte de baranda porque corta distancia, ¿viste? Es un lugarcito estrecho No, y me mata. 60 de vida le saqué de un tiro oh, O sea Vamos, que no Le había metido dos cuchillazos y no ¿Ven? Bueno, o sea Ya el, el primer tiro se me se me fumó no, y todavía... La diferencia sigue siendo poca. Ya me, me llega a ganar, boludo. Y... No, no, no, no, no, no. Ahí va. Vamos. vamos que lo supero. Vamos que lo supero, vamos que lo supero. No, pensaba que era el, el pato elegante, pero... El que me va ganando, pero... Pero no, me confundí. El primer puesto todavía no... No lo, no lo obtuvo ese tipo, así que... Peleando por el primer puesto en, en, ahí en... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Calabaza. Ya queda poco. Ya queda un minuto con 17, así que... Vamos, por favor. Le había dado en la cabeza. Bueno, el que me mató estaba sano porque no me figuro que haya hecho daño. Guarda, guarda, guarda. No, no, no. Sí lo vi. Ah. Bueno, sí lo vi, pero pensaba que había pasado de largo. Dale, dale, dale. vale querido. Vamos, vamos. Y encima... No, espera. Bueno, Tengo 400 de ping, así que si cago, si la cago acá, entiéndanme. No, me agarró justo el lagón. No, ahora no sé, boludo. No, no por, Mató a uno y ya me, me había superado Pero bueno, no, no pasa nada No pasa nada, es lo que hay Por una kill me ganó Por una kill, pero no hay problema Y bueno gente, hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado eh, No se vayan sin dejar su like acá abajo Compartir el video con su familia Con sus amigos o con quien quieran y nada, sigan administran que lo tienen también abajo en la descripción. Y si quieren comentar el video, ya saben, en la pestaña comunidad, en la publicación donde tengo este video, avisando que ya lo subí. No sé si puede llegar a ser en la última o bueno. Dependiendo cuando termine este video, ustedes ya sabrán. También en las tarjetas del video van a tener más videos del canal, por si son nuevos y les interesa ver más contenido. Pero nada, si son nuevos en el canal, suscríbanse, obviamente, para, para estar al tanto de cuando yo subo un nuevo video. Y también, de paso, como ya les dije al principio, si quieren, si les interesa, pueden ver un poco de qué trata la membresía del canal activada recién hace poquito. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, obviamente, si no lo están. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Bye.